Buenos días, mi nombre es Jorge Soberón y voy a platicar con ustedes hoy por la mañana sobre el tema de la relación que hay entre las, los aspectos teóricos que hemos ido mencionando sobre el nicho y eh, los diferentes algoritmos, no todos porque son muchos, pero algunas de las principales clases de algoritmos que hay para hacer modelaciones eh, o del espacio de nicho o de la proyección del espacio geniocho al espacio geográfico, que son los modelos de distribuciones. Y de eso se va a tratar la plática de la mañana. La idea teórica principal que vamos a utilizar es la relación que se llama la dualidad de Hutchinson, que espero que recuerden de clases pasadas. Es la idea de que hay una relación uno a uno entre lo que ocurre en el espacio geográfico, que son donde observamos las cosas, y lo que ocurre en un espacio abstracto, conceptual, que es el espacio de nicho. Esa, eh, eso está ilustrado en la figura que ven allí, con el mapa de distribución de una ardillita de Cirrus Carolinensis, el mapa eh, en el espacio geográfico, en lo que vamos a llamar G, y el mapa en el espacio ambiental, en tres variables. O sea, para cada una de las celdas de esa G, fuimos y medimos, o más bien los que hacen los datos climatológicos, fueron y midieron variables climáticas, también puede ser elevación, puede ser suelo, pueden ser otras cosas, y eh, le asignan a cada celda, lo cual implica una cierta resolución que hay que especificar, a cada celda se le asignan los valores ambientales, y eso lo podemos eh, ver o visualizar en, en, usando una gráfica, un, un, un, un dispersograma en tres dimensiones, que es lo que tenemos allí, los puntos Negros son los valores de las variables ambientales para cada una de las celdas que están en el mapa y los puntos rojos son los valores de las, de las variables ambientales para las celdas donde la especie se considera como presente. Puntos azules es donde podemos muestrear observaciones. Y entonces cuando tratamos de hacer modelación usando métodos correlativos, lo que estamos es tratando de modelar de alguna manera ese nicho existen ese nicho realizado, que son los puntos azules. La proyección del nicho realizado en la geografía es lo que se llama la G.O., que es la, el área ocupada en la realidad, ya tomando en cuenta nicho realizado, nicho fundamental, limitaciones de dispersión e interacciones biológicas. anterior nos recuerda un punto que es bastante importante y que se olvida demasiado a menudo no es lo mismo hacer un modelo de un área de distribución que hacer un modelo de un nicho eh, simple y sencillamente porque los modelos de áreas de distribución obviamente viven en el espacio geográfico mientras que los modelos de nicho obviamente viven en el espacio de nicho, que es el espacio abstracto que está representado ahí Esto es una cosa un poco más que terminológica, no es solo semántica, es mejor hablar correctamente y si queremos hablar de un modelo de distribución, que son los que se llaman SDMs, pues sabemos que eso se refieren a cosas que se ven en un mapa. Mientras que si queremos hablar de un modelo de un nicho, que son los que se llaman ENMs, esos se viven en el espacio abstracto de variables ambientales, uno de los ejemplos es el que aparece en la figurita. De manera parentética me gustaría eh, eh, también comentarles que es perfectamente factible modelar eh, áreas de distribución sin usar herramientas de nicho. Y eso es, por ejemplo, el método que inventó eh, Rapoport hace ya casi 50 años, que se llamaba el método de propincuidad media y que está ilustrado en la figura que ven ustedes y que simplemente es una manera de, es como establecer buffers alrededor de las áreas de, de los puntos donde ha sido observada la especie y eso es un modelo del área de distribución que no toma en cuenta los nichos. Resulta entonces que se ve claramente que podemos estimar muchas cosas se podría podríamos estar interesados en un nicho fundamental para lo cual hay que hacer experimentos no es el tema de esta plática ni de este curso el nicho fundamental es un objeto que requiere de fisiología o de biofísica para ser calculado pero podemos tal vez estar interesados en el, en, el, en el nicho existente que ese sí es un observable porque los datos de, de Los puntos vienen del nicho existente Puede ser que estemos interesados en el nicho realizado Que muy a menudo es lo que realmente se modela este, Y si, y si esas, esas, eh, esos cálculos que se realizan en el espacio abstracto de nicho Los proyectamos por medio de la dualidad de Hutchinson Cosa que nos hace el software, no nos tenemos que preocupar mucho por hacerlo Eso te lo hace el software si lo proyectamos lo que está en el espacio de nicho al espacio geográfico, pues entonces podemos tener, tal vez nos gustaría muchas veces tener el área ocupada o, o una probabilidad de que la especie esté presente en un sitio dado, es muy difícil porque esa, esa, como sabemos, por el diagrama BAM, que vamos a ver en unos segundos, depende de varios factores que no estamos modelando, como son la, la dispersión y las interacciones. Entonces, si, el, si no se puede el área ocupada, tal vez nos interesa un área potencial, que podría ser la que llamamos el área invadible, que es la zona donde el, el nicho es el correcto, aunque tal vez esté eh, aislada, haya regiones aisladas por, por, por barreras geográficas, o puede ser que la zona sea perfectamente factible desde una perspectiva de nicho fisiológico, climático, pero que tenga competidores o tenga otras especies que impiden o, o, o falten especies, por ejemplo, polinizadores, lo cual haga imposible la ocupación de esa región. Esa sería el área eh, ocupada. Entonces, no, lo que nosotros vamos a, a, a enfatizar en lo que sigue de la plática es qué cosas son las que estiman los algoritmos con los que contamos o algunas de las principales clases de algoritmos con las que contamos, no todos. Vamos a dar una pequeña repasada de aquel esquema que Town Peterson y yo llamamos el diagrama BAM, que es el que aparece en la figura del lado superior izquierdo. Hay tres círculos que son representaciones abstractas del espacio geográfico. En el círculo A, las variables de tipo xenopoético, las que tienen que ver con la fisiología de la especie, son las adecuadas para que la especie sobreviva o sea, lo que quiere decir esto es que la tasa intrínseca de crecimiento de la especie sería positiva el diagrama BAM tiene correspondencias con ecuaciones y se pueden hacer muchas cosas con él, pero no las voy a poner ahora segundo círculo es el círculo B que es el de las interacciones bióticas la ausencia de competidores que puedan excluir a la especie la ausencia de depredadores o de enfermedades la presencia de los mutualistas como polinizadores, como dispersores de semillas, etcétera que, requieren, que requiere la especie para poder tener una tasa de crecimiento positiva. Y el círculo, este, este círculo B, es, hay poca teoría sobre él y hay muy pocos datos a escala geográfica sobre él. De hecho, no solo es eso, sino que además hay muchas interacciones que cambian hasta de signo en diferentes partes de, la, de una región geográfica. O sea, Hay, por ejemplo, insectos que visitan plantas y que pueden actuar como polinizadores en una parte de la, de la distribución y como depredadores de semilla en otras partes de la distribución. Entonces, esta, este círculo B es muy complicado, al grado de que lo voy a ignorar esencialmente, tanto como porque la teoría es poco eh, satisfactoria respecto a cómo funciona el círculo B como porque no hay buenos datos para poder eh, hacer estudios. Finalmente, el círculo M es el que se refiere a eh, la, los movimientos de la especie, a la dispersión, de la especie, a la capacidad de explorar, por así decirlo entre comillas, una cierta región de la geografía desde un cierto tiempo inicial, lo cual nos lleva a preguntarnos sobre la historia, pero ese es otro asunto. Entonces, esa combinación de A, que quiere decir eh, pertenencia de los ambientes al nicho fundamental xenopoético de especie, B, la correcta composición biótica que sea favorable para la especie, y M, que sea accesible a la especie, la intersección de esos tres círculos, nos da la región geo que es el área que la especie va a ocupar, por hipótesis. Noten que además hay otra área que tenemos allí marcada como GI, que es una zona que siendo favorable a la especie no es accesible. Por ejemplo, simplemente pensemos en zonas que tienen el mismo clima y mismas condiciones, pero una está separada de la otra por un océano o por una cadena de montañas o por un río muy, muy, muy ancho, ¿no? Entonces esa es una zona que es invadible, por eso le pusimos GI de invadible, pero que no ha sido ocupada. Entonces los datos que uno tiene para hacer modelaciones de áreas de destrucción o de nichos son las observaciones que vienen de la región GO, que son los puntos de ocurrencia de las especies. Para esta mariposa que estoy ilustrando aquí, Varonia brevicornis, un endémico de México. Esos puntos aparecen en el diagrama de la derecha, arriba el superior de la derecha, como puntos rojos. Esas son las localidades obtenidas de Jibir, de donde se ha reportado a la especie esta. Esos son datos. Los únicos datos reales que tenemos son las observaciones más los datos de eh, las variables, eh, eh, las covariables climáticas o elevacionales o edáficas o lo que sea que estemos utilizando pero podemos perfectamente bien hipotetizar sobre la región M, que es la que puse allí como una pequeña zona dibujada de manera no muy... De, de un poquito irregular en tono azul. Esa es una hipótesis sobre la M. Esa es la hipótesis que yo tengo sobre qué regiones del mundo ha podido eh, visitar esta especie varona brevicornis. En el tiempo eh, eh, desde que, digamos, desde el Pleistoceno, que es una, una cosa que en México se usa mucho. Si en lugar de poner estos mismos datos en, en, la, en, el, en el espacio geográfico, los pongo en el espacio E, que es el diagrama que está abajo a la izquierda, tengo los mismos puntos rojos, que son las observaciones, tengo los puntos azules, que son las convenciones climáticas que existen en esa región M que puse allí y noten que hay, ah, y puse un, un, un nicho fundamental hipotético que es la, la elipse roja. Entonces noten que hay una serie de puntos azules que están completamente fuera del nicho fundamental, pero que, pero que están en la región M y al mismo tiempo tengo muchísimos puntos negros en esa, en ese, dentro del círculo, dentro de la elipse roja, que no corresponden a observaciones, pero que probablemente fueran favorables a la especie. Y finalmente, en, el tercer, eh, en, el, en, en, la, en la última figura, la, la, del lado derecho abajo, lo que tengo es la intersección de un modelo de nicho, que es un Maxent, que son los tonos de color rosa y verdes sobre el mapa, que es el algoritmo que me hace la predicción de do, cuáles son las regiones que le gustan a la especie, y si cruzo eso con mi hipótesis sobre M, entonces tengo una verdadera predicción sobre el área de distribución de la especie. Pero empiezo con un modelo de nicho, y no es lo mismo el modelo de nicho que el área de distribución. Tengo una región potencial que es el, la expresión geográfica de la A, que es toda la región que dice algoritmo basado en nicho. Son todas esas zonas de color, de color rosa y de color verde, y tengo mi hipótesis sobre la M, que esa parte no la hice con Maxent La hice sobre una argumentación de la historia y de la historia natural de la especie. Qué tanto es capaz de moverse, qué tanto migra o no migra, cuáles son las barreras, etc. Eso me permite hacer una hipótesis sobre la M. Y la intersección de las dos cosas que corresponden a la intersección en el diagrama de BAM de la G0 y la GI, esa intersección es la que tengo Marcada, la G0 es la que tengo marcada en, en la región y que dice hipótesis sobre la M. Entonces, resumiendo con un poco más de detalle: los puntos rojos, en ese, ese diagrama que vemos ahí, es un espacio E en dos dimensiones con las variables de BioClim, Bio1, que es el, la, la temperatura promedio anual. Y con Bayo 12, que es la precipitación anual acumulada. Entonces, los puntos rojos son las presencias de la mariposa que les mostré hace un momento, Varonia Brevicornis, en ese espacio climático. Y ven que se concentra en una región que está circundada por esa elipse, que es una hipótesis sobre el nicho fundamental, que no conocemos, porque no hemos hecho experimentos crueles con la mariposa pero ven ustedes que hay dos puntos que se salen un poquito, que están en la parte de arriba, que probablemente sean fallas en, son, o, o, o poblaciones sumidero o tal vez errores de georreferencia. Pero esos, los puntos rojos son las observaciones, son los datos. Los puntos azules son las regiones de toda la nube de puntos que hay allí, que son, es Norteamérica completa, empezando en Panamá hasta, hasta el norte de Canadá, a una resolución de 10 kilómetros. Los puntos azules son la región M que hipoteticé para la mariposa, la región que yo creo que la mariposa ha tenido acceso a explorar desde el pleistoceno. Y la tarea que tenemos, lo que queremos hacer para conocer, cuando decimos que estamos haciendo modelación de nicho, es caracterizar de alguna manera general esa nube de puntos rojo para poder después extra, eh, tra, proyectarla en el espacio geográfico. Y eso lo podemos hacer, vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, pero es que es esencial. Lo podemos hacer porque existe la dualidad de Hutchinson, porque hay una, una, una relación uno a uno entre puntos bien caracterizados ambientalmente y, y, y, y, y pixeles en una retícula en el, en el espacio geográfico. Entonces, ¿cómo puedo yo seleccionar o caracterizar una región? aquí en este espacio de nicho, luego puedo transferirla al espacio geográfico y ese es mi modelo del área de distribución, generalmente potencial. Pero entonces noten, el problema que tenemos todos los algoritmos de nicho es caracterizar de alguna manera esa nube roja que está allí. Si tuviéramos ausencias verdaderas, entonces es un problema un poco más bien definido. Pero como generalmente no los tenemos, entonces lo único que vamos a hacer, y ahorita les voy a dar varios ejemplos de cómo se hace, vamos a caracterizar esa nubecita de puntos rojos. El primer algoritmo que se utilizó para caracterizar eh, nichos, lo que ahora llamamos nichos, eh, es lo que se llama una caja bioclimática, o, o el algoritmo Bioclim, que fue utilizado en Australia, sigue siendo utilizado, a pesar de que ahora tenemos probablemente alrededor de 20 diferentes algoritmos para caracterizar nichos, el, el algoritmo Bioclim se sigue utilizando. Es muy simple, es simplemente el rango dentro de la variable B1 y la variable B2, o sea, B1 Bio1 y B12 en este ejemplo, o Bio, y, y le podemos seguir metiendo más más rangos en el caso de que haya más variables es el, la intersección de los rangos entre de los cuales están las observaciones entonces vean que en este caso del ejemplo que está allí la mayor parte de los puntos están un poco hacia el centro y la parte baja de la de la de la eh, de la cajita pero el punto superior que está hacia el rumbo de casi los 3000 milímetros de precipitación en la variable bio12, ese jala muchísimo la caja para arriba. Bueno, el modelo de nicho es la cajita esa, que supone que no hay interacciones, que no hay covariancia entre las dos variables. Y todos los puntos, la predicción sobre dónde va a estar presente la especie es todos los puntos que caen dentro de la cajita. El poner la cajita en, esa, en ese espacio permite que la computadora me seleccione de una manera trivialmente sencilla, simplemente concatenando eh, operaciones lógicas, todos los puntos que quedan dentro de la cajita y la predicción del model, de este modelo de nicho es que la especie encuentra como favorables todas las zonas que están dentro de la cajita. <ríe> si sí, yo además añado el extra de que tienen que ser puntos azules, o sea los que están en la M, reduje muy fuertemente la predicción a solamente una pequeña parte de la zona que es potencialmente favorable, porque es potencialmente favorable desde la perspectiva eh, fisiológica, que es lo que hace la, la, la, la, la, el círculo A del diagrama, de, del diagrama BAM. Yo ahí estoy poniendo en azul una hipótesis sobre el círculo M y entonces la intersección de esas dos cosas está más cerca, a la verdadera área de distribución. Pero repito, tienen ustedes que tener una hipótesis de la M, cosa que muy poca gente hace, pero la predicción que, que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, en nuestro grupo, es que eventualmente incluir la M va a ser una parte simplemente sine qua non de la modelación de áreas de distribución sobre la base de métodos de nicho. Bioclim es un método de la categoría de los que se llaman envolventes climáticas porque son métodos que lo que hacen es caracterizar las nubes de puntos de las observaciones en el espacio de nicho simplemente buscando una forma geométrica que contenga a las observaciones. Como dije hace un momento, Bioclim no considera que las variables pueden tener correlaciones positivas o negativas. Un segundo Approach o, o método que, que de envolvente que sí considera las correlaciones es la utilización de elipses en ese diagrama que tienen ustedes ahí hay dos elipses que modelan los puntos la elipse que tiene una pendiente negativa y que está en un color un poco rojo es una elipse calculada con la covariancia de los puntos rojos y que además contiene nada más el 95% de los puntos de modo que el par de outliers que están muy fuera de la nube de puntos hacia la parte más húmeda del diagrama la parte más lluviosa esos no aparecen, no son parte de ese modelo de esa elipse roja que tiene pendiente negativa la otra elipse es una que se llama un, una elipse de, modelo mi, de, de volumen mínimo contiene todos los puntos pero con el mínimo de volumen fíjense que las dos son elipses y las dos caracterizan de alguna manera la nube de puntos pero de manera bastante diferente uno puede si quiere eh, programar a la computadora para que le calcule la elipse de volumen mínimo dejando fuera algunos de los outliers por ejemplo podríamos dejar fuera el, el outlier más superior entonces sería una elipse un poco más, más chaparrita, más baja que caracterizaría de una fo forma un poco diferente el espacio de nicho y un, además de una forma que se parecería mucho más a la de la otra elipse los dos son modelos diferentes de nicho y, y, ¿Y cuál vamos a escoger? Pues este, en este curso les han dado varias pláticas y les van a dar otras sobre cómo seleccionar bien un, un, un modelo, pero noten que los dos son modelos y el bioclinta que les enseñé en la transparencia pasada también era un modelo de, de, de, de, de, de, este, de nicho de esta especie Baronia brevicornis. Y repito, una vez que tengo mi modelo de nicho, simplemente veo qué puntos son los que están dentro. Una vez que ya hice mi caracterización, mi elipse escojo la que me gusta, la roja tal vez. Todos los puntos que están dentro son la predicción y son, la, son, el, son el círculo A del diagrama BAM. Y los puntos que además están en azul son los que son adecuados para la especie de acuerdo a la hipótesis de este modelo y que además han estado accesibles a la especie, que es el círculo M. Entonces la intersección es una predicción más eh, aproximada al área de distribución, a la GO, a la que realmente ocurre, donde están los puntos. La otra, la que está simplemente ignorando el color azul, es una área potencial, o sea, es una región del espacio geográfico en donde los climas, los medios ambientes, se parecen a aquellos donde la especie ha sido observada. Otra clase de algoritmos que utilizan eh, la lógica de buscar cúmulos dentro del espacio de nicho para caracterizar el nicho de una especie eh, son los que tienen que ver con análisis de cúmulos eh, o con lo que se llaman alpha holes o hay, hay una serie de métodos que permiten caracterizar con gran detalle los puntos en el espacio de de multivariado, de variables eh, eh, climáticas o de variables ambientales. En ese ejemplo que está allí, hay tres pequeños circulitos que caracterizan tres, tres cúmulos de los puntos. Eh, estos algoritmos eh, pueden ser muy buenos para modelar la, las observaciones. Yo no los recomiendo para hacer extrapolaciones, o sea, para, a la hora de proyectar estos puntos sobre el espacio geográfico generalmente lo que obtiene uno son prácticamente réplicas de las observaciones. No, tienen un, no han mostrado nunca tener poder predictivo, lo cual es muy lógico porque simplemente lo que están haciendo es caracterizando las observaciones. Y si uno, por ejemplo, utiliza un método como un alfa-hole, eh, utilizando un parámetro alfa que sea mucho muy... Eh, que, que, Replique muy bien las observaciones, lo que vamos a tener es pequeños circulitos alrededor de las observaciones y nada más. Es un modelo de nicho, sin duda alguna, que puede ser proyectado a la geografía, como, como por la dualidad de Hutchinson, pero probablemente es un modelo más que nada de las observaciones, más que de los requerimientos de una especie en particular. Otra clase muy extendida de métodos para caracterizar los nichos son los llamados métodos de aprendizaje de máquinas o de Machine Learning, eh, que, de los cuales el ejemplo más conocido por todos nosotros es Maxent, aunque eh, o, otros métodos de este estilo son, por ejemplo, las redes neuronales. Eh, estos métodos lo que hacen es que... Eh, utilizan algoritmos de, de muchos tipos para hacer caracterizaciones del espacio de nicho que son un poco más como continuas, o sea, le asignan a cada pixel de, de toda la nube que está ahí en, en la figura que ven allí, le asignan un cierto número que representa la clasificación en el caso de Maxent, ese número es una probabilidad pero no es la probabilidad de que la especie esté presente, sino como hemos dicho ya en otras pláticas, es la probabilidad de, que, de haber escogido entre los... si se escogen al azar un píxel del total de los píxeles, ¿cuál es la probabilidad de escoger ese píxel con ese medio ambiente dado que la especie fue observada? Y eso permite hacer una clasificación de los píxeles. En el ejemplo que están ustedes viendo allí, la clasificación de los píxeles está cortada en, el, en, el, en, en la mediana y lo que muestra es eh, todos los puntos que tienen un valor de la probabilidad Rho de Maxent por arriba del valor de la mediana eh, con sus puntos eh, negros siendo las observaciones. Entonces vean que se genera una especie de nube de color más... Más altos los colores porque la probabilidad es más alta cerca de la nube de puntos y más fríos los colores, o sea, menos altos los valores de probabilidad lejos de la nube de puntos. Maxent lo que hace es caracterizar los píxeles de acuerdo a qué tanto se parecen a los píxeles donde la especie ha sido observada. Esto lo voy a mencionar con un poco más de detalle matemático en la siguiente y última de las diapositivas o de las... Imágenes que voy a mostrar, pero eh, esa, es, esa, es, esa es la idea principal. Repito, si ustedes además de tener este que es el resultado de su modelo del, del círculo A en el diagrama BAM, le añadieran una hipótesis sobre el diagrama M, entonces recortan esa nube de colores con la hipótesis sobre M y eso les da una aproximación mucho mejor a la, el área de distribución ocupada a la GO lo que ven ahí ustedes es un modelo de la GI lo que he dicho hasta este momento se puede resumir de la siguiente manera tenemos una ecuación que es la ecuación de la probabilidad de que la especie de hacer una observación de la especie que es Y igual a 1 dado que estoy en el pixel G o sea tengo una retícula de unas de celdas como las que aparecieron en el primer mapa que eran celdas hexagonales y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi especie esté presente dado que estoy en la celda G la celda G conozco su medio ambiente, su, su, su caracterización ambiental y entonces esta, esta formulación es equivalente a decir cuál es la probabilidad de que la especie esté presente dado que estoy en el ambiente tal, el ambiente que exista en la celda G esa probabilidad es igual a la probabilidad de que el ambiente de la celda G pertenezca al nicho fundamental, que es la parte de la derecha de la ecuación, y que además la celda pertenezca al círculo M. Esa es la parte de la derecha de la ecuación, es el modelo BAM, dado que, la X, de, dado, dado que estoy en el pixel G. La probabilidad de observar a la especie es igual a la probabilidad de que el ambiente esté en el nicho fundamental y que el pixel esté en el círculo M. Bueno, esto me relaciona a estas dos probabilidades. Vamos a ver primero la de la izquierda, que es la probabilidad de estar, de que la observación se haga dado que estoy en el sitio G. Y la pregunta que se debe hacer a uno es, es el rombo que está ahí abajo, es si tengo ausencias verdaderas o no las tengo. Si sí las tengo, ausencias verdaderas, que quiere decir que, el, que se, se realizaron visitas de campo por el suficiente tiempo con los buenos métodos y, se, y no se observó a la especie que me interesa y esos datos los tengo para una variedad de sitios aleatorios, si tengo ausencias verdaderas, entonces se pueden utilizar cualquiera de los múltiples métodos de regresión como son los árboles probabilísticos, los modelos lineales generalizados, los modelos eh, aditivos, eh, los árboles de regresión, etc., que requieren ausencias verdaderas y con eso puedo calcular esa probabilidad. Eso son, es un caso muy excepcional porque normalmente uno no tiene ausencias verdaderas y cuando uno tiene las llamadas pseudo ausencias no se puede calcular esa probabilidad estrictamente hablando. Se puede calcular algo que se le parece, pero no es esa probabilidad. Bueno, entonces vámonos al lado derecho del rombo. Si no tengo pseudo ausencias verdaderas, Puede ser que haga yo una transformación de la ecuación usando la regla de Bayes y entonces me queda la ecuación que está allá abajo. Esa ecuación es la que modela Maxent, es la probabilidad de estar en un píxel dado suponiendo que, se hizo la, que, que en, esa, en ese píxel se hizo la observación de la presencia de la especie. Esa es la, la cantidad que calcula Maxent, que es completamente diferente de la otra, de la primera. Esta ya fue transformada según la regla de Bayes y esta es la que calcula Maxent. La salida raw, la, saluda, la salida cruda de Maxent, que es la, que, la única que se debe de utilizar porque las otras tienen tal cantidad de supuestos y de trucos matemáticos que es preferible evitarlas. Pero la, la salida cruda de Maxent calcula esa probabilidad. Ahora, vámonos a la ecuación del lado derecho de hasta arriba. Allí lo que tenemos son los todos los métodos que caracterizan el espacio de nicho directamente, no por métodos probabilísticos, sino por envolventes, como son eh, el Bioclim, o las distancias de o o los, eh, eh, eh, o los eh, eh, eh, Convex Halls, o los Alpha Halls, o todas esas cosas. Esos es lo que nos hacen es caracterizarnos directamente el espacio de nicho, eh, o sea, la los puntos de observación en la nube del espacio de nicho utilizando cualquiera de una multitud de métodos entonces lo que vemos es que los diferentes métodos calculan cosas muy distintas por ejemplo pueden ser métodos probabilísticos y según si tengo yo ausencias verdaderas o no las tengo me dan una probabilidad verdadera de la presencia de la especie en el pixel en cuestión o la lo que viene siendo una especie de índice de similitud, que es la probabilidad de estar en un píxel dado, dado que se hizo la observación de la especie, que es lo que hace Maxent, una probabilidad completamente diferente de la primera, o caracterizaciones directas del espacio de nicho, este, que son las que, las que se hacen con los métodos envolventes o de distancia. Cualquiera de esos tres métodos, gracias a la probabilidad de Hutchinson, puede utilizarse para hacer una proyección, al espacio geográfico, y esto es lo que en esencia significa hacer modelación de especies de, de, de áreas de distribución, o sea, los SDMs, Species Distribution Models, basados en modelación de nichos, que son las ENMs, los Environmental Niche Models, decir que las dos cosas son sinónimos o equivalentes o iguales es completamente injustificado y estoy tratando de ser amable al decir esto son cosas muy diferentes claro que íntimamente relacionadas pero muy diferentes Bueno, pues eh, con esto voy a terminar la plática de hoy en la mañana espero que les haya resultado interesante noten que hice un énfasis en que tenemos ciertos conceptos que son conceptos conceptuales la dualidad de Hutchinson, el diagrama BAM cosas de ese estilo para interpretar los algoritmos que son métodos computacionales que se utilizan para calcular este, nuestros nichos y aprovechándonos del la de Hutchinson, si tenemos una caracterización de un nicho en el espacio de variables xenopoéticas, las podemos proyectar al espacio geográfico y tenemos una predicción que para interpretar hace, es muy conveniente tener estos pequeños elementos teóricos que se han ido desarrollando y que ya eh, y que ya se están muy establecidos como es que se puede estar modelando un área potencial o un área de ocurrencia real y que esto tiene que ver con tener información no solo sobre las preferencias de nicho sino también sobre los movimientos las capacidades de movimiento y sobre las interacciones bióticas que como habrán ustedes notado simplemente ignoramos e ignoramos por la buena razón que no hay muchos datos y de que hay muy poca teoría, pero esa es la frontera de este campo, las interacciones bióticas, la, sí, la frontera un poquito anterior son los movimientos, pero sobre eso ya hay, empieza a haber ya una buena experiencia y una serie de, de buenos métodos, pero las interacciones bióticas son la frontera de este campo. Eh, entonces pues los dejo y les deseo un muy buen día y que se sigan divirtiendo en este curso que a nosotros también nos